Hola, buenas tardes chicos, ¿qué tal? Bueno, eh, en un vídeo cuando yo estaba hablando de Dios, alguien puso, no hay Dios, prefiero ver la obra. Eh, entonces, vamos a ver la obra. Eh, he estado trabajando sin parar, eh, casi, bueno, no, cuatro, cuatro días a la semana, típicamente. Y bueno, ahora estoy con el suelo pero primero vamos a ver vamos a ver la mesa la mesa ya está hecha eh, las sillas y encima he hecho todo menos la, la baldosa que, que va encima eh, uh, entonces tengo que, que poner la, la baldosa esa baldosa gris que también va al suelo eh, pero las, las sillas van así he, he puesto un poco de eh, barniz en, en la piedra pero aparte de eso son he elegido tener sillas blancas eh, enfoscadas y luego pintadas ¿vale? entonces es 8 eh, plazas 8 ¿eh? asientos así que eh, vamos a tener unas comidas y cenas aquí muy buenas bueno estos son, Estas son las baldosas que, que he pedido, y más la pasta, el pegamento, se llama, también. No tengo suficiente, seguro, seguro que no tengo suficiente. Y aquí es el suelo. Entonces voy cada día añadiéndole un poco más. Hoy he hecho esa parte, como, como se ve. Estas cosas son muy buenas, son para nivelar son para nivelar eh, las baldosas. Y, y funcionan de maravilla, porque ha sido mi problema antes. ¿eh? Yo, no, yo no sé nivelar muy bien, pero con esos no hay problema. No hay problema y, y no, no son nada caros, pero hacen un trabajo. Lo, lo, lo pones directamente y luego lo, lo quitas después, sin problemas. Mira, por ejemplo, puedo quitar esto. Se quita, mira, eh, lo, lo pones en, en, en, en el hueco, lo giras y luego a, a, apretas un poco y, y nivela todo. Increíble. Muy bien, entonces vamos a ver y claro que tengo un montón, 130 metros cuadrados que hacer y a, hasta la fecha he hecho 20 metros cuadrados, así que tengo mucho trabajo he terminado el banco y he hecho la misma cosa con la piedra con un poco de barniz eh, y todo todo hecho más el fire pit ¿no? que hemos pintado el fire pit un poco pero se va, se va a manchar y todo esto eh, con la, las, eh, las baldosas grises y también por aquí gris voy a poner un poco de blanco aquí porque porque el gris, el color gris, se calienta mucho con el sol. Se calienta, se calienta. El, el, mientras el blanco o el, el gris claro, no tanto. Entonces mi hijo tiene esto. Puede jugar aquí. Eh, puede también pisar el suelo aquí. En el verano se calienta mucho. ¿Y qué más? Eh, eh, ya he puesto un tubo, he hecho esto, mira, para, para que caiga el agua allí, y he puesto un tubo allí, para que caiga al, al, al patio. Y hemos también hemos plantado todo, todo aquí, a ver si podemos verlo, hemos plantado todo, allí lechugas abajo y mis... Eh, eh, guisantes y todo. Entonces, todo va muy bien aquí, muy bien. Y aquí un poco de eh, esmenta eh, sal, eh, silvestre, también. Y allí, Artemisia, esa planta. Entonces, muy bien. Y mira mis patatas. Mis patatas allí van Uy, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, esa es la obra. También he puesto esto para que no entre el agua allí eh, y el trabajo y también hemos, hemos pintado hemos pintado todo esto eh, vinieron mis suegros a ayudarnos y hemos pintado todo claro y así que mucho trabajo por hacer pero bueno tengo tiempo y ganas Así que esa, esta es la obra Y pronto voy a terminar la mesa también Porque va a parecer muy, muy bonita con, con las baldosas ¿Vale chicos? Entonces, a ver Creo que en, en el próximo vídeo Vas a ver la obra terminada Creo Y creo que voy a, voy a terminar la obra en un mes Más o menos Lo que necesito Cuatro días a la semana y un mes. 16 días. Con un poco de suerte. Vale chicos, nos vemos en el siguiente. Hasta luego, adiós.